Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Creaciones Betina. Hoy les voy a enseñar a hacer este novedoso portafotos con el gorila de pelanas para que lo obsequies a tu novio, amiga o a alguien en especial. Espero les guste. Antes de ir con el paso a paso, quiero recomendarles este video, el cual puedes personalizar para la ocasión que necesites. Son unas novedosas invitaciones con chocolates y lo mejor, que están súper fáciles de hacer. El paso a paso lo vas a aprender en el canal. regala siempre amor ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso en cartón propalcote o en cartón duples corta un rectángulo de 21.5 por 19 centímetros igualmente vas a cortar en goma eva un cuadro del mismo tamaño y lo vas a pegar ahora vamos a utilizar una base para tortas mediana esta es en icopor y vamos a tomar el cuadro y vamos a repasar así, la parte inferior. Después de haber repasado vamos a cortar. Vamos a utilizar bisturí, van a hacerlo con mucho cuidado para que no se vayan a cortar. Nos quedaría así. Voy a aplicar acá silicona líquida en ambos lados y pegamos. Nos quedaría así. Acá en esta parte la forré con goma Eva Negra, lo mismo vamos a hacer acá en esta parte superior. Estos lados corté tiritas de goma Eva y forré. Igualmente en esta parte corté tira, tiras de goma Eva y forré. Ahora vamos a utilizar CDs y vamos a, a cortar así tiritas o cuadritos. ¿Qué sería para pegar en esta parte? Vamos a llenar toda esta parte superior, nos quedaría así. Ahora vamos a coger un copor de 2 centímetros de espesor. De 17 por 19 centímetros. Acá vamos a buscar la mitad de 19, que sería 9.5. Y vamos a trazar una línea. Acá en esta parte vamos a trazar 8 centímetros. Y ahora vamos a trazar 4 centímetros. Esto sería para dibujar un gorila. Vamos a empezar dibujando así. Acá en esta parte dejas o trazas 3 centímetros. Vamos a dibujar este otro lado. Vas a dejar en este extremo 4.5 centímetros. Igual en este lado. Trazamos 4.5 centímetros y hasta ahí llevamos una línea curva acá en esta parte vamos a dejar 1.5 y terminamos de dibujar así. Ahora vamos a dibujar el cuerpo, lo vas a hacer así. Acá vas a dejar voy a medir 5.5 centímetros y dibujamos así. Ahora vamos a cortar. Ya después de haber cortado vamos a dibujar acá en estos lados estas dos curvitas que sería para colocar ahí las patas del gorila y vamos a cortar. Nos quedaría así. Acá en esta parte vamos a utilizar único por de un centímetro de espesor, vamos a colocar así como estoy haciendo y vamos a repasar. Recortamos, vamos a poner... O a colocar acá encima Y vamos a dibujar así Es como un centímetro Y cortamos Estos dos extremos los vamos a cortar así Que sería para pegar acá Ahora corta un rectángulo de 5 por 10 centímetros Que sería para hacer la trompita del gorila Y vamos a hacer un óvalo Después de cortarlo Vamos a cortar los extremos Y vamos a pulir con una lima sería para pegar a acá ahora vamos a hacer la manita voy a cortar dos rectángulos en el de 2 centímetros de espesor de 7 por 10 centímetros y vamos a colocarlos así para hacer las manitos. hacemos los deditos y cortamos nos quedaría así vamos a sacar esta parte y luego vamos a cortar así en los extremos Con una lima vamos a, a pulir. Nos quedarían así. Ahora vas a cortar un de 6 por 7 centímetros. El icoporte de 2 centímetros de espesor y vamos a dibujar las paticas. Hacemos lo mismo que hicimos con las manitos. Cortamos así. Y luego pulimos de estas. Vamos a cortar dos. Ahora vas a cortar dos cuadritos de 3 centímetros por 3.5. Y vamos a cortar así. Igualmente vamos a, a pulir así. Acá en esta parte vamos a dibujar el pecho del gorila. Y vamos a cortar así. Esto es opcional si lo desean hacer pues si desean cortar así, vamos a cortar de nuevo y vamos a sacar así ahora con una lima pulimos esto igualmente vamos a pulir toda la imagen del gorila acá en la manito vamos a dibujar de nuevo en esta parte interior Y ahora vamos a pintar. La trompita la vamos a pintar gris, el pecho gris. Como ven las manitos, las patas las pinté gris. Con negro vamos a pintar toda. toda el, todo el gorila. Nos quedaría así. Acá en esta parte pinté con vinilo blanco. Ahora vamos a dibujar los ojos. Vamos a hacer esta raya. Vamos a hacer las cejas. Y ahora los ojos. Nos quedaría así. Acá ya pinté las cejas gris, de color gris y los ojos azules. Vamos a delinear. Acá vamos a hacer la luz de los ojitos, lo vamos a hacer con vinilo blanco. Nos quedaría así. Ahora vamos a aplicar silicona líquida. Y vamos a pegar esta parte de acá. La nariz corté una bolita en foamy. Aplicamos silicona líquida y pegamos así. Voy a cortar acá una punta y ya lo que tenemos que despegar acá con vinilo fucsia le hice los cacheticos y ahora dibujamos la boca vamos a dejar sacar bien ahora vamos a darle brillo con acronal o lo pueden hacer también con pegamento blanco. Y vamos a dejar secar bien. Vamos a aplicar en todas las piezas. Nos quedaría así. Acá ya secó completamente. Ahora vas a tomar una foto. Acá le pegué un papel azul. De 6 por 7 centímetros un papel de 10 x 9 centímetros de cartulina negra y cuatro tablitas de balso de 1.5 x 10 centímetros acetato de 10 x 9 centímetros vamos a pegar la foto vamos a escribir te amo la frase que deseen y vamos a pegar así el acetato luego la foto aplicamos silicona caliente y vamos a pegar el otro acetato vamos a hacer lo mismo en esta parte inferior aplicamos la silicona y pegamos ahora vamos a pegar los, las tablitas así acá puedes decorar con perla continua o con lentejuela o si deseas lo puedes dejar así acá pegué el gorila en el centro, pegué las manitos y todas las partes Acá hicimos unos corazones en goma, ya va con glitter, igual para acá y si deseas puedes copiar un mensaje en esta parte. Bueno amigos, hemos terminado. Espero que les haya gustado el video. Manito arriba si es así. Compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.